Señor Juan Pastén, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Placer saludarle. ¿cómo puse, está usted? Le puse ese marco musical para, para recibirlo acá. Papá, que yo nunca lo escuché, nunca me interesó, nunca me gustó. ¿El grillo? Sí, yo alguna vez lo escuché cuando mi hija tenía un programa en la televisión, ¿Sí? en Polivisión, trabajaba ella. Ya. Hacía un programa de... Eh, en las tardes. Ya. Diviértete, se llamaba. Bien. Y... Pues ¿Teenager, no? Chiquilla, ah. jovencita. Sí, partió ¿cuándo? A los siete años. Caramba del colegio iba y, y ¿cuánto se llama? presentaba los programas en UNITEL en ese tiempo. Mira, infantiles, así para sí, los Sí, todas niños. esas cosas. Tenía siete años. Iba, presentaba y volvía para el colegio. ¿no? Mira, qué increíble. ¿Y así, inato o tú le decías? No, visto, no, qué increíble yo yo. Sea, ella le me metía le cascaba. Le ponían ¿no? el micrófono y dale para adelante. Y vale, para adelante era muy buena improvisando. Mira, mm -hmm. qué increíble. ¿Y qué fue de la vida de ella? Ahí está, es abogada, trabaja en... ¿Dejó la tele? sí. Yo creo que es lo mejor, ¿no? ¿Qué tema? Para no, charlar. Es, el, el, el problema es que cuando... Cuando uno trabaja en la televisión... Y a veces los pone a trabajar a los hijos... Es muy complicado. Sí. A veces la gente por hacerte daño... Pues se las agarra con ellos. Cierto. Entonces es difícil. ¿no? No, Adiós, gracias y me han salido un problema encima. Seguro. ¿Trabajaste alguna vez en Canal 7? Nosotros íbamos con el Cáscaro... Eh, Cigarrillos Stadium. Se claro. Entonces, eh, tú juntabas la mayor cantidad de cajetillas de, de, de, de esa este masa. Entonces, aquí tengo un televisor, decía el Cáscaro. El Pachi era el productor. Aquí tenemos una cantidad, decía. Eh, cáscaro. El Cáscaro. Entonces, la gente llevaba las cajetillas, o sea, los, los paquetitos, sin sí. cigarros, ¿ya? Sí. Y bueno, levantaba la mano: 50, 100. Entonces, el que tenía más. Se llevaba el premio. Sí. ¿Eso salía en Canal 7? Sí, cómo no, el año 77, ocho. ¿Por qué te pregunto eso? Porque hoy está celebrando su aniversario, Canal 7. El año 69 se creaba, fue el primer canal de televisión en Bolivia. Sí, cómo no. ¿No? Y, y desde esa época, pues <coughs> ya, ¿no? Hasta los... Eh, ¿Cuándo comenzó la privada? 82. ¿Tú, ¿Tú sabes la historia de cuál fue el primer canal privado en Bolivia? ¿Fue Ivo Kulgis con, con lo que después se llamó la, la Red Uno o fue ATV con, con el señor Garáfulich? El problema es que, o sea, mm. o vos vivís en un pueblo allá o sí. vivís en otro pueblo aquí. Correcto. Entonces, los que vivían allá seguramente sabrán que Ivo Kulgis es. Porque lo, no veían ATV. Pues. Claro, no, pero además hay un tema cronológico, digamos, ¿no? ¿En qué año empezaron las operaciones? Ah, eso yo no. Yo me acuerdo, Ivo Kulgis me contó en una oportunidad que sí. ellos habían empezado unas emisiones piratas. ¿No? así textual. Cruceña desde un lugar, de televisión, cruceña de televisión, desde un sí. lugar donde no nadie sabía, era escondido, etcétera, así una cosa así, porque había obviamente no no estaba habilitados legalmente. Sí, pero ya para... estaba en Santa Cruz, el Canal Universitario, el Canal 11, que era el más fuerte, ¿no? Claro, pero privado. No, no, privado, no. Privado no, fue no, el primer. No, la verdad Entonces, que no me acuerdo. Yo no yo no tengo clara bien la cronología, ¿no? Sí. Los años. ATV, igual acá en La Paz, ¿no es cierto?, que comenzó acá en La Paz por iniciativa de, de Raúl Garafulich. Sí. Igual, ¿no es cierto?, de manera, diríamos entre comillas, clandestina, porque así salían, sí. no estaban habilitados. Pero es como ahora hay tanta radio clandestina ¿no? Ah, bueno, ahora es otro tiempo, ¿no? Sí. Pero, pero ahora cualquier ves... pinche tiene un canal, ¿Ves? Juan claro. Pastén, a ver, miramos YouTube. <risa> Tenemos cerca de 70.000 suscripciones. ¿Qué tales? ¿Qué tal eso? Eh, generamos más o menos una cosa de 25.000 eh, visualizaciones por día. Una belleza. Una belleza. Eh, recuerdo de.. Esa es la plata ahora, ese es lo que parece, está. Recién parece. nos hemos enganchado a nosotros, ya nos están pagando. Qué bien. Qué bueno. Ah, está bueno. La gran cosa. Volviendo a Canal 7, sí. eh, los grandes eh, presentadores de deportes, ¿no? José Arturo Siles, yo recuerdo. Por sí, como no, un Mundial, fenómeno. Mundial, Mundial 82. Sí. José Arturo Siles. Sí, sí, sí. José Arturo, un fenómeno. Muy buen tipo era. ¿eh? ¿Sí? Yo lo recuerdo de. Aparte era, qué sé yo. Eh, Vos te imaginabas que era un tipo muy serio y no era así. Un amargo, ¿no? Era sí, así. Sí, pero. áspero. Pero, tipo tipo labrador, o sea. Sí, no, sin duda. Odiaba a los mediocres. Entonces. Por eso a mucha gente no le caía bien. Cierto, Entonces, cierto. Ese es el problema. O sea, si vos sos alcahuete de los mediocres, aquí en este país anda muy bien en materia deportiva. ¿Y en otras también? ¿Por qué no? No sé. Lo otro yo no lo veo. <risa> Seguro. Estamos eh, siendo también. Ah. ¿Te acuerdas que te dije un día que este programa en la mañana le hace falta un par de muertos, no? Uh -huh. pero pues anoche nosotros le hemos metido un poco más de Crónica Roja en la radio y funcionó. Hicimos un grupo de Telegram, Telegram, ¿Sí? está de moda ahora. sí Pues puede mandar lo que te dé la gana. Ya. Pues y en un ratito hicimos como 600 y nos empiezan a mandar cosas. ¿Y qué dijiste? ¿Qué, qué contenido pusiste? No, no. Crónica gente Roja. que nos mande, Crónica Roja. A raíz de eso, ¿no ves que los persiguieron, los balearon? Ah, que, en el alto. Pero lógico, a la gente le gusta eso. O sea, estás pensando cambiar de... No, no, no, de las ah. dos cosas, fútbol y, pish, y tichun, tichun. <risa> pero es lo que le gusta a la gente. Una combinación medio extraña. Claro, yo te voy a decir algo, la gente se enflautó de los programas políticos en la noche. Porque van todos los días te meten todos los días lo mismo. Entonces lo mismo mañana, lo mismo mañana, lo mismo pasado. Entonces la gente quiere, quiere escuchar otras cosas. O sea, los, como que los debates políticos, o sea, nunca los van a solucionar los problemas. Entonces llevan a uno y le llevan dos más, lo calientan, lo hacen sacar de quicio y ya está. Entonces, la gente se aburrió de eso. Por lo menos lo que nos dice a nosotros. Está bien. Entonces, ¿Estás dando recetas para.? No, no, no, no recetas. Pero es que nosotros hace tanto tiempo que estamos en la radio, de en ese horario de las 10 de la noche hasta las 12, entonces más o menos uno va. ¿Mm? Cuando usted le toca algún tema político que no le interesa a la gente, y reacciona. Cierto. Y anoche estuvieron con el tema del alto, que prendieron fuego ese auto, balas y persecución. Balas, estuvimos con el tema, que se lo chorearon los teléfonos del cuate, ¿no Sí. Y, por supuesto, también el fútbol. ¿no? Mira. No, no, así no sonaba. No sonaba así. <risa> a ver, oye, dale volumen, no que yo soy medio sordeli, soy sordo, uso dispositivo. Entonces... No, no, esa es ametralladora. Esto era... <risa> por ahí está más cerca. De verdad. Ya está subiendo el rating, seguí. Ya está subiendo el seguí, rating. Seguí, seguí. Y ¿Sí? es más, empezamos... O sea, eh, que, que, y, y se arman un debate interesante, como por ejemplo, ¿a qué arma tenemos derecho a registrar nosotros? Uh -huh. Porque en el fondo, eh, si alguien se te mete a tu casa a robarte uh -huh. con una ametralladora o... No, ametralladora creo que... Venden, pero cuesta más conseguirla. Eh, ¿Aquí en Bolivia? Sí. Porque en Estados Unidos no. No, es fácil allá. Pero entra aquí a tu casa cualquiera con una pistola, te somete y te roba y hasta te puede matar. Y resulta que vos, en tu casa, lo ves que entra un ladrón y le pegás un tiro. Derechos humanos, vas preso, se complica la cosa. Entonces, eso hay que, que, que normarlo de una vez, ¿no? Pues un tipo que está dentro de tu casa no te ha ido a saludar a las 3 de la mañana, ha entrado a robarte. Entonces la gente tiene derecho a defenderse, o no. Pero eso está establecido en la norma, no, no, no, creo que haya mayor observación. A ver, que entra a tu la, casa a pegarle un tiro? Vamos a la, ver los líos que vamos a tener la, después. La tenencia de armas es un sí, tema. Sí, no, la tenencia de armas. Hay una, sí, una norma, es un tema. hay una ley que es. Hay una ley que, hay un procedimiento. Hasta, sí, sí. Eh, que es. Procedimiento. Sí, que es. Hasta cierto un, calibre. ¿no? Cierto calibre. No es que tú puedes tener cualquier arma pesada, no, no, digamos, ¿no? Sí. Eh, y tienes que tener registrado. Por ¿no? supuesto. Ese, ese es y además, creo que te ¿no? dan. Charlas y clases, digamos, Evidentemente, para tienes que dar un examen, demostrar tus aptitudes, hasta psicológicas, ¿no? que no seas un loco que vas a agarrar la pistola y vas a empezar a matar a gente. Entonces, eh, en es bajo ciertas, eh, supuestamente, porque también vas allá, metes un poquito de aceite y te sacan cualquier. ¿Qué aceite que lleva? Eh, No sé, el que tú quieras, el de girasoles <risa> es lo más recomendable. Sí. Porque el de sí. oliva huele mucho. Eh, sí, demasiado, y deja, sí. así un no sí. deja y mancha, y mancha, mancha. ¿no? mancha. El otro no mancha, no deja mancha, sale todo. Entonces, ahí va la cosa. ¿No? Entonces, eh, sí, no, yo entiendo. ¿Por qué terminamos hablando de armas? Ah, por el contenido. Claro, por el contenido? contenido, entonces... ¿Y esta noche qué crímenes vas a presentar en No sé, los que hayan, pues ah, estamos esperando que pase algo. Exacto, ah, ya. yo sí, como decía tu amigo Palen, que un muertito salva un programa, ¿no? Ah, no me digas, ¿ese era un dicho de él? Dice. Un dicho de mucha gente, ¿no? Ajá. Para la gente que le gusta que al, que al que no es él, le vaya mal. Claro. claro. La parte de la base esa. Cierto, cierto. Entonces, eh, porque yo, es más, en, en otros países, en la mañana, fíjate que la tendencia es a contar crímenes, incluso no los no, no los que han ocurrido ahí, sino recordar, te acordás del asesino, que sé el chacal de tal lado, que sé yo, cómo lo mató y te lo van contando. Y la, la gente manera. se engancha con eso. Bueno, ¿podemos? esa es la idea, porque a ver, yo todos los días vengo y te muestro aquí. A ver, esto hoy entrenó Allwell Ready, hoy entrenó Allwell Ready. El equipo albirrojo uh, entrenó en la Ciudad del Alto. El plantel está consciente de su desafío que viene al frente. Es un desafío eh, muy complicado. Por ello los jugadores están mentalizados. Y la misma estupidez de todos los días, papá. Entonces la gente termina pudriéndose. Y después sale el otro. Aquí estamos en la cancha de Allwell. Hoy el equipo entrenó lo mismo. Está bien, entonces la gente se, se, se cansa, o sea, sí. hoy en día la gente quiere que, que otro tipo de cosas, ¿no? Por lo menos nosotros nos divertimos. ¿Qué bien? Pero ahora mientras yo viva solo voy a hacer radio hasta las 12 de la noche, ¿no? Hasta 1. <ríe> el día que vuelva para casa ya va a ser difícil. Complicado. Porque voy a, voy a estar durmiendo esa hora, ¿no? <ríe> la verdad, bien, bien. llego a casa y me duermo. O sea, está, está bueno. Entonces, pero eso busco un poco. Por eso que nosotros buscamos otras cosas que la gente le puedan... ...qué sé yo, interesar... ...por ejemplo, el partido de Chumacero frente a Independiente... ...observe... ...este es uno de los cráneos que dicen... Mira, ...míralo, míralo... Mira, ahí está... ...con el otro volante central, Galindo... ...que ese es más malo que pegarle a la madre en defensa propia... Uh -huh. ¿Eh? mirá... ...ahí está la jugada, la, la baja Galindo, volante central... y ...se le escapa la pelota, se la quiere tocar a Chumacero... ...y qué es lo que hacen, provocan un contragolpe... ...es decir, Oldway no tiene medio ...esos dos, ya te digo... Esos son jugadores que no marcan en la mitad de la calle. Mirá esta, tocó, Chomacero. Mirá, toca, pásenmela, pásenmela. No le da bola a nadie, mirá, y corretea. Y la gente dice, qué despliegue que tiene Chomacero. No le da bola, casi lo agarran a pelotazo. Esta te la muestro. Toca, ¿ves? Otra vez, y nadie pide, se la devuelve. ¿no? Y él pide, pide. Pero pide, pero nadie le da bola. Es que saben que es un peligro darse la pelota. Mira, ahí la pide, ahí la pide. Ahí la Fíjate, pide mira, y ahí, casi ahí, le saca la cabeza al el paraguayo. ¿eh? Sí, casi y, le saca la queda como reclamando, ¿no? Queda claro. reclamando. Después te voy a mostrar otra. Mira, mira esta. La quiere aguantar. Mira, casi la quiere aguantar. Y a ver. La pisa casi se le va para afuera, mira. O sea, ese es el tema que yo digo. Todos los defensores regalan las nalgas para que los empujen. ¿Y ahí qué es lo que hizo? Nada, perder una pelota. Esta es muy buena. Mirá, gira, gira para atrás otra vez. O sea, no juega hacia adelante. Te estoy mostrando alguna. Mirá con Galindo ahí. Se presta la pelota, el otro la va a buscar y el otro no haya que hacer. Y termina jugando con el paraguayo y este más atrás para Rambal. Y van a volver a jugar otra vez con el arquero. La gente dice, pero qué despliegue. Estos son los que llamo yo los carteros del fútbol. Te entrega la pelota a domicilio, menos de tres metros. O sea, mete un pelotazo que te genere profundidad, que te genere desosiego defensivo. ¿no? ¿Qué pasó ahí? No, ahí no, nada, la perdió. Le, le tiraron la pelota y la perdió contragolpe. Y al final, ¿qué pasa? Menos mal que el arquero tapa. Ahí está. Va piso pierde una pelota. Una pelota fácil en el círculo central. Por eso que la gente dice, no tiene bronca alguno. Pero nosotros mostramos eso para sustentar la validez de lo que decimos. Y luego te voy a mostrar otro. Que es para que ¿eh? te agarres de la, de la cabeza. Y la, la defensa de Uruguay que el Paraguay ya tiene 40 años. ¿Eh? Eso, tocar para atrás, tocar para atrás. Pero el equipo nunca tocó para adelante. Mirá. Fíjate. Cambio de frente. Primera vez que toca largo y se equivoca. Casi 40 metros. ¿Arquero? ¿Arquero? El arquero otra vez juega con él. Entonces, si vos lo ves en la cancha, la gente dice... La gente a veces no aprecia esto. Dice, pero ¿cómo corre Dice, qué despliegue. Mirá vos. ¿Eh? Porque a raíz de lo que hemos dicho. Que si yo la gente dice, no, pero ¿qué, qué es esto? ¿Qué es lo otro? Mirá, vos, se comió un caño en la mitad es un tipo que te cobra 20 mil dólares. Este país es generoso. Mirá esta. Toca para el lateral. El lateral pisa. Mirá, él arranca y va y choca con el lateral. ¿Te puedes dar cuenta? O sea. Al propio compañero. Al propio compañero. O sea, le tocó la pelota corto y después lo va a buscar y choca con él y generan un contragolpe rival. Mirá. Bufo. Es un genio. O sea, hay, hay tipos que Dios. Eh, los, los, ha, los ha tocado con la varita, ¿no? Se te cobra 20. Imagínate. Entonces, ponete a observar eh, eh, el desempeño que tiene en el terreno de juego y te vas a dar cuenta. ¿eh? Yes. Y ya le están dando manija, ¿viste cómo volvió? Claro, como hay selección ahora, nos faltan los alcahuetes. Que, que, uh -huh. Y un poco dicen que, que... O sea, Cross es un muerto de hambre, el que juega en el Madrid al lado de este. Casemiro, disculpame. No. que lo conoce? Al morocho ese. ¿No? Está bien. Eso es el tema Por eso es distinto un poco es que, Yo vengo por aquí en la mañana Para mostrarte algo distinto de o Si sea, lo mismo hacemos los lunes nosotros Ahora ya esta semana La próxima vamos a incluir el más vago El más vago Porque hay tipos que ni siquiera corren empiezan una pelota y se quedan parados o sea. Está bien, me, me va a interesar ese sector ¿Ya? Estar buenas. Pero mira este otro Este es de, de, de Bejarano ¿Cuál de los Bejaranos? El de Bolívar. Okay. El que estuvo en Stronges y se fue de allí 120 mil. Viene el centro, mira, cabezazo, era que no se la come. Y no me dirás que se alegra encima después de meter el no, no, Pero esperá, mirá lo que es, el escandalista que se mandan después. Dijo Bejarán, Diego Bejarán. ¿Qué es lo que hace? Se saca la camiseta y la bota. Mira Sabio, que es más consciente, toma la camiseta y se la da. Después la toma el tarijeño porque a él no le da la gana de agarrar la camiseta. Se la da y la vuelve a votar. Pasa por arriba de Huitian y la pisa la camiseta del Bolívar. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasa ahí? No Nada. Entiendo. Viste que como hace, este hace un gol de vez en cuando, ya. este igual que en Santa Cruz, aparece el Sur de vez en cuando, hace un gol de vez en cuando y ya se Ese es el problema. Este es un tipo también de, de 18 mil dólares, de 20 mil. Entonces, a la gente de Bolívar no le agrada ese tipo de comportamiento. Al final, lo que hablábamos nosotros, la camiseta es pues la bandera, ¿no? cierto. Entonces mira cómo la bota, pasa y se tapa por los encima. Oídos, qué hace? Claro, se tapan los oídos, que la gente lo insulta. Y después va allá. ¿Eh? Y los otros lo están esperando. Menos es mal que este no usa el teléfono porque si no se lo habían choreado, ¿no? <risa> Eran como 10 que habían ahí. Mm -mm. Ese es el gesto que es resistido. Dicen aquí los amigos, ¿qué puedes esperar de, de él, no? De este futbolista. Claro. Bueno, en fin. Es un canalla este. A veces uno no espera, ¿no? No, no, y de paso sabéis qué pasa, no se sé porta bien. Nosotros lo llamamos varias veces. Estos terminaban de jugar, iban, esperan. Todo el mundo tiene derecho a divertirse pero un futbolista yo creo que tiene que cuidarse, ¿no te parece? Seguro. Porque esto, esto no dura tanto, ¿no? No es como nosotros que nos ganamos la vida y que podemos ganar la vida tal, qué sé yo, no sé, hasta cuando ya, ya no puede hablar uno, ¿viste? O no, hasta que tenga imaginación yo creo que me van a dejar, ¿no? Sí, sí no, seguro, seguro, seguro. No importa cuántos años pueda tener, en cambio <risa> el futbolista no, pero ahora ya hasta los 40 años están pateando cuero. Sí, es verdad. Es verdad. Y ganan bien. Entonces, yo creo que deben tener un comportamiento más acorde a lo que significa jugar en primera división. Sí, bueno. Hablando de 40 años, me hiciste sí. el recuerdo. Anoche vi el partido de, de Serena Williams. No sé si la viste. La, la morocha. Sí. Qué bárbara, qué, qué tremenda. están jugando el US Open, ¿no? el torneo sí. abierto de, de Estados Unidos. Y ella dice muchos que anoche ya parecía que era el último partido de su carrera. 40 sí. años tiene sí, Serena. Sí. Eh, una persona que tiene una constitución muy particular, ¿no es cierto? Uno diría. Como... Yo para su cumpleaños no aparezco porque me abraza la gorda y estamos listos. Eh, entre otras cosas. Claro. Entonces, eh, uno diría con esa contextura: 40 sí. años, ha Pero... tenido su bebé, ¿verdad? Es mamá. Muy fuerte, ha... es una mujer muy fuerte. Eh, muy ¿no? fuerte, ¿no? Su, su hermana era diferente, Venus, ¿no? Sí. Que era más estilizada, más, más alta, etcétera... Pero bueno, en fin, contra todo pronóstico, anoche ganó, comenzó con pie derecho la. Sí. la, la, la una vez más el intento de conquistar la copa sería extraordinario si llega a ser campeón realmente sería algo Ojalá, no, descomunal no, no, no pero no muchos dicen tenis. que es el próximo el último partido ahí la tienen justamente muchos dicen que es el último partido no porque aparentemente tras este torneo estaría dejando ya la pero esta es una cancha rápida mira es una cancha rápida esta sí sí sí por supuesto Ahí está. ¿Dónde ahí, se juega este? Ahí la tiene. Esto es en Estados Unidos. Sí, ¿no? pero está eh, Estados, eh, en Miami, en Flash ah, es, y Esa es una buena pregunta. Ahorita, uh -huh. ahorita me van a soplar, ahorita me van a auxiliar mis. mis la verdad mis, que yo no tengo idea. De mis capísimos. O sea, tengo tantos líos aquí en el país como preocuparme de los muchachos. Pero ¿eh? mira, la, la tenista de 40 años, a ver sí. si, si hay en algún momento algún primer plano, la van a ver a ella. Es no es muy cierto. fuerte. Es muy fuerte. Tiene una contextura física realmente extraordinaria. Y bueno, en base a eso, sin duda, ha hecho pues su, su carrera, ¿no es cierto? Una de las más grandes tenistas que ha habido claro. eh, en la historia del ahí mundo. Está, pues, ahí Justamente no son más. generales, las tomas. Sí. Ahí la tenemos de espalda, ¿no? En la, en la cancha. Es como le digo yo, bueno, en un roperito, y este es un ropero. Sí, sí, es, es, es de una ¿no? contextura tremenda. Fuerte, ¿no? ¿En Nueva York es? En Nueva York. A Flash en nuevo. Sí, en Nueva York. Ahí está. Hay siete canchas ahí ocho canchas. Un belleza, complejo. Sí, Hermoso. belleza. Y afuera están los complejos eh, deportivos donde se juega fútbol los fines de semana. mira Ahí juegan todos, ¿no? Eh, digamos, todos los amateurs. Porque ahí la gente va a jugar y de pasa a hacer, qué sé yo, vida social. ¿Qué claro. más vas a hacer? Vivir bueno. trabajando, te dormís en el metro todos los días a trabajar, la gente se va y se divierte cuando pelota allí. ¿Seguro? Ahí tú ves jugar los equipos de las distintas colectividades. Interesante. interesante. Sí. Bueno, volvemos. Ahí vos puedes ser técnico conocen un poco, sí, no quiere dirigir, sí, 50 dólares, ¿viste? Pues se ríe usted. Qué buena idea. Pues en Estados Unidos todo el mundo te cobra, hasta por saludarte. Sí, es cierto. Y si vos tenés alguna idea de hacer algo, pues te cobran. Es o sea, cierto. cobras, hasta que te lo paguen, ¿no? No, ese es otro tema. Pero si aquí los viejos, esos crack, por decirlo de alguna manera, cobran 100 dólares por, por partido. Es si vas a jugar a los yungas, la... allá te cobran 100, 150, en 200. Ligas, ¿no? En las ligas, En las ligas. Y Por eso sigue, que habiendo esa práctica, ¿Ah? ¿Sigue habiendo esa práctica? Sí, sí, ¿cómo no? Yo me acuerdo que en una época que jugaba acá en Adesu, en la zona de sí. te cuento que llegaban, mira, ¿de quién te voy a hablar? Julián Jiménez. ¿Cómo no? El Crespo que jugaba en el tronque? Miguel Gariazú. Sí, todos esos jugaban. Jugaban... Por siendo, en ese, ahora, en hasta Strongs, ahora te cobran 100 dólares. En el Strongs de acá. Abajo. Sí, sí, Yo conozco los que cobran 100. ¿Y hay ahorita en este sí. minuto? Ay, cómo no, muchos... Porque no está, no está bien eso, ¿no? ¿Por qué no? Porque se supone que tienes un contrato con, una, con un club, con una institución. No, yo hablo de los viejos, los no, que ya no juegan. No, pero yo te hablo de los ah, que no, sí, esos van. mientras el, juegan. El, el, el tarijeño este de Bolívar lo pillaron jugando a no sé cuántos partidos, van y juegan. ¿Villamil? Claro, Villamil, Castro también va y juega, qué sé yo, todos los, los futboleros. Y eso no es cien, ¿no? No debería ser. Ya debe ser un poquito más, porque son jugadores en actividad. Sí, pero estos van por divertirse también y a jugar. Y comerse algo rico. <risa> lo dejaremos ahí. <risa> Prefiero no hablar no, no, no, no, no, del este tema, Por porque si no vamos a empezar a tener que ver sí, el menú sí, y, sí, y sí, ya, sí. No, ya no, eso no, se complica. Ahí empieza a complicar. ¿no? Sí, eh, mira el edificio del Bolívar. Imágenes que pasamos a revisar. Este es el edificio del Bolívar que ya presenta un deterioro. Bueno, me dijeron que me lo, lo tenían allí, a ver, o capaz que no lo tengan. No, lo tenemos, lo tenemos, ¿Ya? ahí está. Ya está Ese es el edificio del Bolívar ¿Es del Bolívar realmente? O? No, era del Bolívar, el terreno era de Bolívar Pero ellos se lo vendieron entre sí La que maneja Bolívar era también la representante de este Se lo vendió a sí mismo ¿Cómo? A ver, o sea, otra vez Te explico Resulta que Baiza es una sociedad ya, Que tiene que manejar Los intereses del Club Bolívar Por tanto, todos los bienes Que tenía esta compañía Hablo del Bolívar los manejaba Baiza. La representante legal de Baiza lo vendió a el grupo Baiza. Ajá. De un bolsillo pasó al otro. De un bolsillo un al otro. El mismo pantalón. El mismo pantalón. eso era un terreno... Yo me acuerdo de este, este sitio. El año 77 había un supermercado. El primer supermercado que hubo aquí en La Paz. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Lo recuerdo. ¿Cómo lo no? Recuerdo. ¿Te acuerdas? El, el, el administrador era un... Choco de ojos azules, es, de chileno. Eso No, no la, verdad, la verdad es que los chocos de ojos azules no me llaman tanto la atención como a ti. Pero No, bueno, no, no, yo lo digo... A ver, de ya, ya, ya, ya, ¿No? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, ¿Qué? No. A ver. perdón. Perdón, si, si me excedí, pido disculpas, ¿sí? Antes que te enojes. No. Sí. Ya. Está bien, cada uno con sus gustos, Juan. No, no, no ¿Vos te gustan gusto, los de ojos celestes? No, el este? ¿Cuál es el no, el no, no, el tipo era... ¿Por qué? Porque llegó aquí con la innovación de que hacer los supermercados y todo esto. Claro. Yo tenía gente amiga que era parte del entorno, por eso es que los conocí. Perfecto. Está bien, está ¿Ya? aclarado. No hay ninguna sospecha sobre tú. Yo tu te gusto. voy a mandar una foto de la que yo eh, era en ese tiempo mi amiga. Ya. Ah, bien, bien. Ahora bien. la veo ahí, ahí y, me cruzo, la veo y me cruzo de cuadra yo. <risa> ¿No? Ahí despejamos las dudas. No, che, volviendo al tema. Dime. Esto era, era un, eh, una infraestructura, yo no recuerdo bien, eran dos pisos, ¿no? Creo sí, eran dos pisos. Dos, dos pisos. El acceso eh, de, a las oficinas del Bolívar eran justamente por la 14 de septiembre, por este sí. lado que ustedes están viendo ahora, ¿no es cierto?, acá a la sí. derecha. Sí, señor. Y allí yo me acuerdo que entrabas a un ambiente donde habían oficinas, habían eh, había un lugar donde habían copas, ¿no es cierto? Estaban colocadas sí. todas las copas, una galería de copas, de trofeos. <ríe> y etc. todo alrededor eran locales comerciales abajo no ¿Abajo? exactamente sí, abajo sí. era todo local comercial verdad habían boutiques, etcétera de todo tipo de negocio sí. hasta un gimnasio creo había una cancha de, de, de, de fútbol cerrado no sé qué historia pero era reitero era eh, esencialmente era del Bolívar o sea, No, de era Bolívar. de Bolívar y ese servía claro. ese inmueble qué sé yo para qué lo utilizaba Mauro para prestarse plata Ajá. o sea se prestaban qué sé yo eh, habían muchos prestamistas en eso es un periodista que tuvo en Cotel te acordás uno ese le prestaba 150 y la garantía quedaba siempre de esto. Ajá, ¿Eh? ajá. Entonces, hay mucha manera de mover la plata, viste, que te ganas sí. vos. Entonces, lo que pasó fue que. Eh, ahora la pregunta es, no sé si tú conoces, ¿cómo es el acuerdo? Porque generalmente, ponte, tú tienes una casa, ¿no es cierto?, sí. en una zona X de, de la ciudad, viene una empresa constructora y te dice, señor Pasten, nos interesa su casa, queremos levantar un edificio. Sí. Mire, le vamos a dar un piso enterito para usted, o, uh -huh. o no sé cuántos departamentos, y eh, parte de pago, ¿no es cierto?, usted va a tener el piso, qué sé yo, el penthouse, vamos a suponer. Uh -huh. ¿Cómo fue el arreglo acá? Aquí, hasta donde yo sé... El arreglo fue por una cantidad determinada de dinero. Ya. No así que te va a tocar un piso. ¿Pero a quién le pagaron ese dinero? Entre ellos mismos se pagaron. fue. Ah, ahí, pues. ahí, o sea, ahí está. A ver, González con González. Qué tremendo. Entonces se pagaron ellos mismos. Ya está. Como el Cruz supuestamente tenía una deuda de 3, 4, 5 millones de dólares, que, que yo vi la documentación la misma que no ese día del millón 200. Ajá. Yo he estado con Cuellar hasta que se murió. Sí. ¿ya? Y me llevó a mí lo, los balances presentados en la renta. Incluso hubo plata que nunca la pagaron. Ajá. Y, eh, bueno. El, ahí, hecho, el hecho es que al final. Bolívar... El hecho es que hicieron sí. esto y, y me acuerdo yo al final, Ortuño lo ves conocer. J Javier, ¿verdad? ¿cómo Javierito. No recordado. Entonces, a Javier, Javier, hincha muerte del Bolívar un día me dice: mira nos están dando un piso. ¿Un piso? Supuestamente. O sea, un departamento. Un piso fueron, de este edificio. Claro. Fueron, hicieron el show, creo que faltaba piso para poner en el piso, no estaba terminado, y le dijeron, esto va a ser, esto va a ser. Nunca fue. Porque Bolívar, en ese entonces, no sé hasta ahora no ha averiguado, tenía la oficina en la casa del papá de Claudio O sea, le alquilaron al padre de Claudio Mira. Para que ahí funcionara la, la oficina de Bolívar. Eso es lo que supe después, después cómo que no, no me interesa, viste. O sea... Bueno, ahora estamos mostrando el edificio que ya no es del Bolívar, ¿verdad? Claro. Ya no es de Bolívar. Sí, señor. Pero, bueno, además, que registra todos estos problemas? ¿Se va, ¿Se va cayendo, se va descascarando? Sí, se va. Tiene, tiene, tiene muchas dificultades. Ahí está una cuadra. Yo creo que tienen que solucionarlo, porque si no, no está echando a perder el ornato público, hermano. Cierto. O sea, ¿te puedes dar cuenta? Eh, me extraña que, o sea, la calidad es un edificio nuevo. Eso, eso te iba a decir, esto sí. no tiene cuánto, 10 años, 15 años. Debe tener eso, yo la verdad no me recuerdo. No creo que sea mucho más. Ya. O sea, no es un edificio antiguo, digamos. No, no, no, no, ni no mucho para nada. Menos, para nada. Y, eh, está y es imponente, no, es sí. hermoso, eso no hay que negarlo. Eh, pero esto, hasta esto pone en riesgo a la gente, ¿no? Que está circulando Imagina, por Imagínate, vas pasando por ahí, te cayó y un, un pedazo, pedazo de ladrillo. De esos, claro, un pedazo de, de concreto. Sí. ¿no? Sí. Eh, te, pasa, te pasa cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero, en fin. ¿Qué va? Eh, Bien. Eh, espérame un rato. Que yo creo que me está llamando. Sí. Eh, ¿Qué dato te va a dar? A ver. Por ahí te cuentan algo importante. Yo aquí también estoy viendo algunos mensajes. que nos. ¿Qué dice llegando. la gente? A ver. Eh... Lo que pasa es que eh, cuando usted habla de estas cosas, la gente dice que uno odia al Bolívar. Cuando Ajá. tú hablas de estas cosas. Uh -huh. O sea, de este patrimonio se apropiaron ellos. Supuestamente han pagado deudas con esto. ¿También? ¿Ya? Por ejemplo, de la cancha no pudieron hacerlo. Tembladrani. Claro, Tembladrani se lo iba a vender, cambiar el uso del suelo, pero no pudieron porque había una ley. Si hubiera esto estado en manos de la alcaldía, olvídate que lo hubieran charlado y, lo, has, y lo, lo hacían. Entonces, el estadio... Alguien dice, el estadio no es de Bolívar. Y yo creo que es de Bolívar. Lo que sí, no lo van a poder administrar. ¿Por qué? Porque el terreno es de Bolívar. Y cuando tú construyes algo en un terreno que no es tuyo, después esa construcción es del dueño del terreno. Y el dueño del terreno es Bolívar. Lo que sí no van a poder poner la mano es eh, en el estadio, digamos, en la administración del estadio. Claro. Él se lo está guardando, porque 20 años ha hecho un contrato. y Con esa una, gente, empresa. una empresa. Que es la empresa misma es de él. Ellos mismos. Él, claro. ellos mismos. Claro. Lo, mismo, lo mismo pasa con Ananta. Ananta es de él. O sea, en síntesis ahorita Bolívar no tiene prácticamente... No tiene él. un. En mando, los hechos no tiene. No tiene. Para administrar no tiene nada. No tiene. A diferencia del Tigre que sí. Tiene, tiene un tiene, complejo, complejo, tiene complejo. complejo. Tiene las canchas allá en las yungas, ¿no? Las sí, frías. Las frías, eso lo hizo Salina, lo terminó a hacer, quedó muy bonito. ¿no? Que Eso tiene un costo, obviamente, eso vale. Es, yo creo que ahí invirtieron unos 500 mil dólares. Mira. La piscina, que hoy está sujeta a, a investigación. Porque vos sabés que los que no ponen un mango son los que investigan. Mira. Yo me recuerdo, habían 100 mil dólares durante el gobierno de Teco Asmón en el club. ...que los tenían guardado para hacer la piscina... ...de un 2x3 apareció... ...no había plata para la piscina... ...este hombre la hizo, la piscina... salinas ...sí, la hizo la, la piscina... ...dice que hay sobreprecio... ...la verdad yo no soy ingeniero para juzgar a la gente... ...pero el club tiene piscina... ...además... ...el club tiene piscina... ...y, y, y ellos pusieron la plata... ...y después vino la pandemia... ...vino todo eso... ...y ya se complicó, ¿no?... Sí, ...y al final sí. se terminó muriendo Salina, ...se murió Salina ...y se acabó el apoyo de la familia Salinas Cruz ¿no?... ...entonces depende mucho de eso... ...seguro... ...pero en fin... ...tenemos bueno. fecha, ¿no hoy?... ...sí, hoy... ...hoy, hoy hay comienza la fecha... ...tenemos polla... ...¿vamos a armarla?... ...ya, vamos... ...sí, vamos entonces... ...por favor compañeros, vamos con los cuadros... ...vamos a ver ahora mismo cómo se pinta... ...esta fecha que es la fecha número 14... ...vamos a empezar entonces aquí con... Eh, ...Juan Pastén... A ver, ¿qué resultados se van a ir dando? Fecha 14, arranca 15-0-0 hoy, Royal Party, U de Vinto. El problema es que uno se pone a pensar. Sí. Si pierde Royal, se va el Copito. A mí me agrada el Copito. Yo no quisiera que se vaya. ¿Ya? Pero como viene jugando la U, por ahí capaz que gane. Entonces, un empate es mortal. ¿Empate? Eh, no, no, yo, yo quiero, pero bueno. ahora no sé si, si va a ocurrir. Yo quiero que gane el equipo del Copo. Royal, Royal Party, Paris, sí. Royal Party. ¿Nosotros, chicos? Royal Party. Esto no tiene ni idea pelota, la verdad. Explicarle por qué, fundamentan por la cosa, ¿no? A ver. ¿Eh? Tampoco este, Julio Iglesias, este. Sí, Ude Vinto. Ni la conoce este. ¿Empate? Ni lo conoce. ¿Empate dice? Empate dice, empate. Pablo Godoy, hermano, la mano del técnico se va a notar hoy. Sí, puede ser, nadie lo discute. Yo claro. te digo por razón afectiva, quiero que gane el Dale. otro. O sea. Strong es Guavirá? Pues no, hay por, nadie, por Strombes, dónde perderse. Strong, Tigre, Tigre, está claro sí. el Tigre. Eh, U de Sucre, Bolívar, aquí, ahí quiero verlos. Yo creo que va a ganar Bolívar. Esta noche a las 8 y cuarto en el patria. Gana Bolívar. Transmitimos por la radio. Transmite por la radio y el tigre también, por supuesto. ¿A qué hora va el tigre? El tigre va exactamente a las 18. Hay programaciones ahora en la radio. 18.00. No, no, ¿No vas no, a transmitir no. al tigre? Hay programación en la radio, o sea. Está bien. Hay cosas más importantes, la radio, dice la gente. Claro. Sea. Bueno. Y y Bolívar, estoy de acuerdo. Y Bolívar es más importante. No, lo que pasa es que Bolívar va más tarde. Está bien. Entonces, como nosotros tenemos horarios claro. más tarde, entonces podemos enganchar. Vamos, no se trata de qué es. Lo vamos ¿no? a tomar en cuenta para futuros ascensos, señor Pastén. ¿Ascensos de qué tipo? Eh, ya verá usted. Siguiente, por favor, no vamos me diga a la usted, siguiente ¿pa? A ¿Ah? ver qué está de que de alcahuete. No, no, cuénteme. <risa> <risa> Always Oriente Petrolero. Ay, ay, ay. Mañana es esto, ¿no? Mañana a las 3 en Villa Ingenio, por si acaso. No se vayan hoy. Es mañana el partido del Always. Más fácil que la tabla del 1. ¿Para quién? Hoy día es... Hoy día es martes. Sí. sí mañana miércoles, sí. Sí. Puede haber sido jueves, día feria. Aprovechamos después de sí, comprar unas sí, pinchas ¿no? a la Ría. <risa> Ese que el otro día lo vieron, el domingo. Sí, anduve sí. por ahí. Sí, sí, sí. Fui al partido. Eh, Always Oriente. No, no al partido. Fuiste a comprar ropa. <risa> de paso. <risa> Always, Oriente. Entonces, decimos. Always, por favor. Nosotros, Always, ¿no? Creo que estamos muy parecidos hoy. Bien, Palmaflor independiente. Atención, eso Palma... se juega mañana a las 6 de la tarde en el Capriles. Yo creo que gana Palmaflor. Palmaflor, ¿no? Como dice el técnico de ellos mismos, los pecho frío no creo que pase nada. Palmaflor, exactamente. Aunque por ahí surte el efecto contrario, y los motiva, ¿no? Y le van a demostrar ahora loco que no son pecho frío. ¿Quién sabe? Nacional Potosito Mayapo. ¿Qué dice? ¡Bastén! Y de Ahí está Pastel. Sí, Toma. Pero, pero cuando eran buenos. Pues, Toma. Ahora, que, 15... ahora son. ¿sabes qué? No pasa nada con Bien. ellos, son unos zombies. Bien. ¿Sabes que son los zombis, no? Sí, perfectamente. Ah, son medio muertos, estos. están a punto. Les falta el tiro en la cabeza nomás. No, por favor. 2015, Nacional Potosí frente a Tomayapo. Yo creo que debe ganar Nacional. Nacional, nosotros también. Oye, estamos igual, qué aburrida esta polla. Real Santa Cruz Birsterman, a ver qué dice aquí nuestro querido Diego. Birster. Vayan a buscar guita, mejor, muerto, no tienen un peso. ¿Serio? Gana los leones, por Los leones, sí. local. Aquí, aquí se quebró la cosa. Aurora Blooming, atente. 18:30, el jueves, por si acaso. Jueves, en a Cochabamba. Aurora Blooming. ¿Usted? Aurora. Dice Aurora. ¿Aurora? Eh, ellos, no, no, ellos, de allá. El, el peinadito de hongo, ese que está allá. ¿Aurora? Aurora Aurora, ya, ok, nos quedamos con Aurora, ¿vos? Yo eh, voy con Blooming. Blooming. Sí. Visitante entonces. Bien. Royal Party, Para U hacer de la Vinto. Va a ser la más, no más tan interesante. Parecida. Exactamente. Royal Party, U de Vinto. El Deportivo ya. dice que gana Royal, nosotros empate. Strong es los dos Strongest. Eh, U de Sucre, Bolívar. Nosotros no hemos dicho nada de Bolívar. ¿Gana Bolívar? sí. Creo que sí. ¿Qué dice el sonidista? A ver. ¿Qué dice? Bolívar pues, o sea, ¿Cómo no va a ganar Bolívar? No bueno, sea. Bolívar, ok, está bien eh, Always eh, gana Oriente Petrolero Hemos coincidido sí. Palmaflor le gana Independiente también Nacional Potosí a Tomayapo también Real Santa Cruz eh, gana en eh, Santa Cruz Dice Pastén, nosotros decimos que gana Bilsterman Y cerramos, Aurora Blooming El eh, Deportivo dice que gana Blooming Nosotros decimos que gana Aurora está Ahí bien. quedó, está bien, cerrado ya. ¿Y, tu, a, ¿Y tu equipito Tucumán cuándo vuelve a jugar? El lunes Yeah. Frente contra, a Banfield. Quién, ...¿Contra quién juega para apostarle en contra?... ...Contra Banfield, no Juan, contra Banfield... ...¿Y? ...¿Los vacunamos? <risa> <risa> ...No crees Juan... Eh, uh -huh. ...¿Qué sería?... ...Ah, tenemos ¿no?... ...Estito este nomás, bueno. me voy... ...Bueno Juan... ...Ha sido un placer... ...Esta tarde entonces, eh, Bolívar Universitario sí. Bolívar... ...Y te guardo los mejores crímenes... ...Oye, qué tremendo eso, me dejaste pensando... Mañana de qué crimen hablamos? No pues mañana? si todavía no ocurre el crimen cómo que, que? No, a ver pero, que yo hable pero, de un crimen pero, pero, hoy ¿pero y se, usted, a ver rememorar? y el crimen que sé yo ocurre a las 7 de la noche el primero que agarra los pocos va a ser a mí cómo sabía yo claro claro ¿No, sí, entonces lógico. no puedo aunque la fuente ya te indica que algo va a pasar sin duda sin duda pero escúchame no yo me refería a rememorar un poco algunos episodios no eh, el otro día hablamos de estafusa, por ejemplo, seguramente mucha gente se habrá, sí, se habrá acordado. El, y el habrá... gran estafusa. Un, un estafazo total sí, fue esa. Sí. Han muchas mamadas. ¿Algún otro? Yo me acuerdo un caso A ver, terrible, si. Ignacio Peña. Sí, se suicidó. tiró el... Pero fue una tuvo un problema acá, Ignacio. Tuvo preso. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, Pero eh, era un golpeador. Ignacio Peña, futbolista de Boca. Una gran figura del fútbol argentino que vino ahora al Tigre, 10, sí. ¿no es cierto? Sí, sí. Tremendo jugador. Vivía con una señorita en un edificio, sí. acá en la zona de. entrando sí, sí. a San Jorge, sí. cerquita. San Jorge. Sí, sí San Sopocachi. Sopocachi. San Jorge. Y un día la señorita apareció muerta, tirada sí. en la calle, ¿no? vivían en un piso de altura y lo metieron preso a, a Peña, ¿verdad? Solo estaba con él en el departamento mm -mm. y Boca me dio, ¿te acuerdas cómo fue lo de sí, Boca? ¿no? Ahorita está subiendo ¿no? el rating, me imagino, sí. con una historia tan truculenta como esta. ¿Eso funciona, tú dices, Juan? Funciona, funcionaba antes. Ahora no. quizás no tanto porque hay redes sociales. Sí, yo no sé. Pero no, el tipo. Era, el, el prefiero el tipo, seguir hablando. No, no, pero fue. el tipo era un golpeador. Sí, está bien. Pero en ese tiempo no hay problema, ¿viste? Les pegaban. No, no. Les pegaban. Siempre ha habido problemas con eso. Siempre les han pegado. Siempre ha habido Lo problemas. que pasa es que ahora está la posibilidad de que los denuncien. Felizmente. Y a los canallas los llevan presos. Felizmente. Pero hay algunos que se van salvando. Infelizmente. <risa> Infelizmente. Les pegan, los llevan porque son conocidos y los dejan salir. Seguro. Conozco varios de esos yo. No, no seguro. Me, me quedo con el fútbol, Juan. Paso, paso los hechos escabrosos. Pero ¿Usted es que me no ha tocado el tema? No, pero yo. estaba haciendo una prueba para ver si levanta el rating, pero no levanta. Seguimos igual. Siguen viéndonos muy pocos. Tres o cuatro. ¿Está bien? Increíble equipo poca confianza que se tiene el guacho este, no <risa> es ¿no? Un dos crimen, un crimen por día, va a ver cómo, cómo esto, esto mejora. A la noche, yo te busco el mejor crimen. Dale, voy a estar atento entonces esta noche. Eh, que sea un... No, no, duerma temprano usted nomás. Es verdad. Porque si no, va a estar los quejumbrosos que no duermen, como ese que está allá, ¿viste? ¿Eh? <risa> pues Señor Pastén, lo mismo. Me encantó su combinado, está muy bueno. Eh, señoras, señores, tenemos que hacer una pausa.